Muy buenas a todos gente de YouTube Aquí vuestro hombre Bandolero 7.0 Bienvenidos a Far Cry 5 ¿Vale? Lo traemos aquí de nuevo al canal Ahí, ahí Dice que a 1635 metros Bueno, aquí no sé si esto ya lo hicimos o qué Lo de las cabañas estas Un par de enemigos por ahí Ahora mismo no sé nada del juego Venga Vamos a pillar el coche y nos vamos para allá Vamos a ver Ok Recuerdo que teníamos avión y todo A ver Apagamos la radio, ok Muy buenas Y vamos a ver Conducción automática Uy, que viene peña por ahí ¿A la vuelta o okay? qué? ¿Este da la vuelta o no? ¿Qué pasa, tío? Ahora si me están disparando, ¿no? Lobo. Un civil rescatado. Bueno, bueno. Ojo aquí, ¿eh? Tenía que darle o qué. Para esta puta cosa, nos bajamos. Corre, dispárale. Bueno, esto de cambiar de arma. Cambio de bueno. <risa> pues no. Muy mal, eh. Macho, tenéis torreta, disparad. Ahí están esos santitos. ¿Dónde? No bueno, bueno. Pensaba que no lo contábamos. Esto tengo que contárselo a los chicos. Vale. Así que, aceptamos ahí montados? Tú primero y yo te sigo. Moraría me que me dejara a mí... Disparar, vamos. A ver. a ver si nos situamos. De lejos estamos. Y que ir hasta aquí. Vale. Marcador y aquí, convoy armado del valle. Bueno. Vamos para allá, veo. Sí, ¿Qué pasa, amigo? Requisar. ¿Sabes conducir tú mejor que yo? El arma, lo que te veo no tengo muy... Pero bueno. A ver. No veo ni el mapa ni nada, no sé dónde tengo que ir. Encima del De una chiva en la discoteca. Ahí, vámonos. Venga, tú corre menos. Ahí, es hora de actuar, Señora ¿Pero por qué me manda ahora para calle? Odio oh, Dios, ver tío. Está bueno, Me corre el puma, tío. ¿De qué vivo Guardemos. no, no, no, no, viene aquí un... un Tenemos helicóptero <ríe> Tenemos helicóptero <ríe> Ostras, ya no Ya no tenemos helicóptero Madre mía la que me ha liado, chavales <ríe> No vamos a coger, no <ríe> No Voy a saquearlo Ahí Eh ¡Espararle! ¿Qué? Podemos apagar el fuego? <ríe> que salimos ardiendo. Reyes, Madre mía, chavales Otro la ¿Otra ¿Otra otra otra la Será lila Con esto de armas, tío No es posible <ríe> Lo estoy cargando ahí a Bueno ¡Ostras! Pero bueno, chavales Yo, está colgado el pavo ¡Oh! Me lanzo la que he liado ¿Están por allí o qué? Vale, ya tenemos aquí el arma Por fin Bueno, si pillamos algún fusil o algo Me entra con el mano Cuchillo rodadizo Ya estoy, cuando tú digas Ya estoy, cuando tú digas Voy tirando. A ver, saqueamos. Eh, eh. A ver. Ven, pasando del lanzacohete. A ver este que, que se cuenta. Si yo este, no sé, habrá caído. ¿Cachamos? <ríe> sí. Disculpa. Por aquí. Hablamos con este. Hay un autobús desguazado donde suelen quedar los de la resistencia. Es el pavo, tío. Venga ya, tío. ¡Qué puta! A ver qué pasa. ¿No ataca el pavo ¿eh? ¿No ataca el pavo? Y hay otro, ¿no? Viene. Buena. ¡Eh, tronco! Por aquí. A ver. No muy lejos de aquí hay un autobús, donde suelen quedarlos de la resistencia. Los vi acumulando botellas y alcohol. Parece que iban a jugar con fuego. ¿Alguna misión o algo? Cuando con fuego, ¿vale? Se escondite, es bueno pillarlo. Misión del fusil que hemos cogido. Venga, venga. chavales, vamos. ¡Madre mía! ¿Viene la peñita o qué? ¿Aquí viene otro malo o qué? Va. Venga, vámonos. Saqueamos Este que rifle ah. Esa musiquilla, tío Vale, pillamos munición de lanzacohetes Vale Saqueamos Pillamos el lanzacohetes No, no <ríe> Ok Con el rollo ya, hombre. Apaga la radio. Uf. Venga, vamos para atrás. Y ahora para adelante. <ríe> Vámonos. Barricada destruida. Esos son puntillos buenos. Venga. Para, colega, y deja que me baje. ¿Por qué? Hemos reventado la rueda o algo. Vamos a enchantado, vaya un pueblo bonito. No, no creo. Ahora mismo estoy con este. Venga, vamos a eh. ver. Sí, que está lejos esto. Hemos que buscar una forma más rápida de viajar. Mira, pues destruye las antenas. Creo que son estas, ¿eh? Me entran ganas de tomar el sol como un lagarto. Pues venga, vamos a tomar el sol. Y vamos a destruir esto. Antenilla. Vale, voy a moverme. Vamos ahí, antenilla. Oye, aquello por qué arde, tío. Odio. Oh, no se destruye la antena. De qué raro. No caiga. Con esto, ¿no? Vate. A ver. Leer, órdenes de cosecha Bueno Está ardiendo ahí, mi colega Toma eh, Por matar me Ha matado a nuestro colega, tío Y no me da ni cuenta Bueno, el lanzallamas, Madre mía, chavales ¿Esto qué es, tío? ¿De algo ahí o...? Jejeje <risa> A ver, tío, cómo le... Como destrozo la... Saquear. ver, Bueno, hay una no, forma de meterle fuego esto, tío. explote la... Qué raro la antena que no explota. Qué raro. Pues no sé. Tirando. Tirando, amigo. Me pone C4 o algo. A ver, explosivo de proximidad. No. Aquí viene. Me cago en todo. No sé sí, por qué... Bueno, me está hinchando. Me ha hinchado, ¿eh? esto, tío, cómo lo cojo? ¿Alguien sabe? A ver, saquear Bien, bien, cierre y detonador Supongo eso será bueno Listo, cambiamos el bate por la... No, me gusta más el bate De aluminio, esto potente No sé cómo romper esto, chavales Me pega aquí unos bombazos y esto no... A ver, esto cómo es ¿Qué ¿Le viendo lo mismo que yo? Vale, y como lo coloco, tío. Si te puedo explotar bien. terapia para solucionarlo. Vale. Qué escopetón que tiene este. A ver cómo. Como. Emocionoso, como... Sea, tío. Muleha. Pasa que da hecho un colador. Ahí viene. <ríe> Métele un misilillo. Vete malo que soy. Yo no le da, tío, él ahora. Por fin. A ver si... Le, ¿Cómo explosionó esto, tío? ¿Alguien sabe? La antena... Nada, tío. No ha a mí la, el explosivo este. No hace nada, tío. La antena esta no se destruye, ¿eh? No sé yo, esto... A ver, que no... No sé por qué no se destruye. Me que te lo tomes con tanta tranquilidad. Está muy bien hecho, ¿eh? Bueno. No sé ahora... A ver. Con vía de... De escopeta, ¿vale? Puf, no es que sin vehículo. Vaya unas manos largas tienes. <risa> si quieres disfrutar de unas vistas increíbles. No, pues sube. le he disparado, ya, ya te digo que no, no me sale. No sé por qué. Mira, allí parece que hay un vehículo. De todas maneras está lejos que yo, que, que la más. ¡Ay! Ah, los cerditos. Uy, el cerdito. Tacho polvo. Aquí una mochililla. Saqueamos. Cierre Licor Etcétera. Bueno. El otro día me pareció ir una cascabel. ¿Y aquel tío que va por allí? De los perros, ¿qué, tío? Si quieres comprar, yo te vendo Tienes mirada de cazador Eso está bien Tal como está la situación, tienes que apañártelas por tu cuenta Esta puta secta Qué guay, Nadie yo no me lo he pasado todavía Cuando hablaron del fin del mundo Pero mira a tu alrededor Puede que sea cierto La ley ya no pinta nada Nadie nos protege Así que tenemos que hacerlo nosotros Lo único que importa es seguir vivo Y alimentarse si te interesa, tengo unas cuantas cosas a la venta Munición, equipo, material útil en estos tiempos Y si playa, no o sé. Sea. las pago bien Así me ahorro tener que ir yo a por ellas El mundo es un lugar peligroso Claro, no, tío Si ves alguno de esos putos santitos, cárgatelo sin pensártelo dos veces Vale, venga Ya que la podíamos contratar Ahora lo miro, lo de multiplayer. No tengo lingotes, dice. Algo ha pasado por ahí. Sí, estas son las armas, pero no tenemos todavía dinero. Tenemos ahí 1.200, nada más. Cuerpo a cuerpo. Creo que ya me compré el bate, míralo. Tenemos que ir. horas de prestigio, pues no tenemos lingotes de eso, de plata. Tengo que recoger por ahí lingotillos. ¿Esta ya me la compré o qué? No, parece que no, me la compré El mano este es el que tenemos equipado SMG En posesión Intercambiamos por el mano El rojo, ta, ta, ta Muy caro Siguiente petrolífero Taza. No voy a gastar nada ¿eh? en pintura y rollo A mí lo estaría muy bien Silenciador Y cargador Cargador ampliado Esto estaría bien Pero bueno Copeta que la tenemos Cargador ampliado Creo que me lo voy a comprar ¿eh? Bueno, tenemos cargador para escopeta Voy a mirarlo Un objeto Comprar ropa Eso también mola lingotes, lingote Comprar lingote Le pon tu munición Vale Dentro de los puestos Ni idea Y esta es la que quiero hacer, ¿vale? El buen semaritano Tenemos al perrito Cinco bajas en total El otro, el aviador Y esta No se ha cargado a nadie todavía El perrito se ha cargado ya cinco Reaccionamos a este Si no, era el espacio de pelotón Ahí mismo, ¿no? Si nada, a la derecha, ¿vale? Luego de combatientes están ahí Este está chunguillo, listo en ya mismo Vale 12 bajas, 9 y 5 Vale Luego aquí los talentos Desafío, vas cuerpo a cuerpo, Vas con escopeta, su fusil por flecha y por lanzallamas. Ahí vamos a ir con los lanzallamas, pero bueno. más por granada, por dinamita. Hay que seguir ahí haciendo baja, ¿vale? Luego el inventario lo tenemos por aquí. Evento en directo, Far Cry Arcade. Invitar amigos. Abre tu sesión de cooperativo a otro jugador. A ver esta. No. Dice que me acueste, que me compre el PS Plus ¿Qué pasa aquí? Hay algo? Eh, una gallinita, me la cargo la gallina Me lo doy a la gallina, tío Qué malo Madre mía, chaval Me viene el del avión, me va a disparar a mí el avión Vale Si haya alguien a quien los santitos no hayan jodido la vida O nos matan o nos meten en un búnker Yo prefiero el cielo, muchas gracias Ya se te había olvidado, ¿no? Venga, vamos Vámonos Pues yo me creía que era aquí lo de la antena, ¿eh? Si os digo la verdad Pero bueno, y yo qué mal va el vehículo Venga. Pues ya... Hace ya tiempo que no lo juego y... Le he pillado... Le he perdido la onda. Así lo cogemos otra vez ¿eh? el truquillo. Pues la verdad es que está bastante divertido. Venga, vamos a eh. Hola, payete. Mira, si está guapo, eh. El culillo, pero bueno. Ya nos vamos a cambiar. 60 no pasa este hombre, a ver Le caña eso, y Subió a 70 <ríe> 80, vamos 80 85 freno, mano Estamos aquí, la ganas de, de cerdo, eh Digo que todos esos son malos Yo creo que no me detectan porque voy en una de sus. furgonetas, de sus pica. Vaya puta locura. Tengo aquí ir, ya, eh. Oh, Dios. Tienes que atacar Me fastidia. Bueno. No, Atacándonos ¿Cuchillo arrojadizo o qué? Bueno, vamos a buscar un lugar más ventajoso Están por ahí, ahí he visto uno Que va por fuera dónde está el otro? eh. ¡Qué choque hecho! Bueno, nos puede matar al otro eh. Matar el depósito, vale. Sí, no sé. la cosa se Estran, tío. Van a ver al otro. Cambio de sitio. Vamos a hacer una hoguera. Imposible. Ay, ay, ay. Me cachi. Vamos a morir. Vamos a morir. <ríe> Corre, amigo. Libérame. Ahí, ahí. No cómo ha fallado aquí, eh. Una Nada, misión fallida. Y me quema otra vez. Eh, el flipado este. <ríe> bueno, pues no ha podido ser. Está del buen samaritano. Pega un escopetazo a uno que van a flipar. Y el avión ese es de los nuestros, tío. Que lo he llamado por ahí. A ver si se carga alguno. ve por ahí es de lanzar llama. Este lo tenemos. Vale, ¿esto qué, tío? que me han dado? ¡No, hombre? Ah, vaya a quitar la escopeta. No quiero llamar la atención. ¿Esto es de los míos o qué, tío? Ah, vale, el rey Dios, ya me ha Tienen perretas y todo. Me van a matar. Al rey, tío. Creo que nos han matado ya uno, eh. Esto no va bien. Yo. Yo. Yo solo ahí. Venga, rescátame, compi. Rescátame. <ríe> Madre mía. Mi avioneta ahí pegando tiros también. <ríe> Alguna misioncilla se les trae, ¿eh? Esta de liberar a los rehenes. Con nuestro sigilo ahí y todo. Destacado. No me parece que avancemos mucho, pero bueno. Agente, aquí el es que con es, la única forma de mantenerlos con vida. es que muy difícil, tío, mantenerlos con vida. De che. Eh, mira, tenemos munición aquí de, de su fusil. Tiro a tiro. Munición okay. perforante, ojo, eh. Los Edenistas están convirtiendo esto en una puta zona de guerra. nada de abandonar. Se han cargado este. Yo creo que el chungo es el de... el de lanzallamas, vamos Míralo, tío, está ahí el pavo ahí, se lo está cargando todo A ver que se vaya Y liberamos a este ¿Han visto que, tío? Bueno, no que va así, no podemos, ¿eh? Quiero, quiero, quiero, quiero ¡Ah! Vaya tela Un desastre esta misión, vamos Estamos enfocando muy mal. Así que... era el rifle francotirador o algo? Pues no veas. Está ahí. <ríe> míralo, míralo El coleguita. No. <risa> La que está liando este ¿Pero qué? ¿Que vienen a por mí o qué? Vale, vale. Nada. No ha sido sutil, pero sí efectivo. Creo que por arriba hay otro, eh. Voy sí, tirando. Hay mucha peña, eh. Cuidado. Vamos a chaparle, Sansida. El otro. ¿Está muerto qué, tío? Dos. No. ¿Han liberado? Están los malos, tío. Otra vez, tío. Aquí han matado. En miembro de la resistencia. Me cachis. Pues casi lo teníamos, eh. Creo que me ha faltado uno. Lo mismo con el rifle francotirador no vendría mejor la cosa. Pero bueno. Tampoco son tantos. Hay un par de ellos o tres nada más. No sé por qué me cuesta tanto trabajo. ¿Tira, tiro o qué? Hay que seguir atacando a todos los sectarios que veamos. Ya, ya. Pero es que se no vea, tío, qué chongo es. ¿eh? El colega el de lanza llama. No vean, tío. Por aquí, por el... No. No. Que nos mata. Yo he enlazado una de estas de humo, tío nah. Madre mía Creo que son de proximidad, a ver ¿eh? Vienen de proximidad Me sale muy bien, eh. Una misión. Me lanza llama el chungo, tío, y no sé cómo matarlo. Ni con escopeta, ni con el otro. Salte el copyright, verá. esta, eh. Y luego tendremos que ir ahí, pero bueno... Madre mía con el buen samaritano, me tiene ya frito. Perrito Está mola, tío, no sé por qué no me lo pongo. Vale. Lo tenemos puesto también. 12 baja. Este ya lo tiene. Buen. La, la equipación está. La habilidad. Este lleva 9. Y me pongo este. este. va el perrito. Pues aquí mismo. En el otro lado. A la derecha. Vale. Vamos a ver Este si hace algo más. Este, este estaría bien, tío. Creo que este iba con. A ver. Un rifle francotirador. A ver si pudiera ser. Y de un montón de puntos, eh. Le ha rescatado 18 ya. Bueno. Y la caza, poca leche Esto arrojadizo Munición especial A la venta, llaves coleccionables Ojo, eso hay que mirarlo también Bueno En línea La personalización del personaje Y este. este... está guapo, a ver. ¿eh? Está malo no. seguridad. La trencita y este a los... a los GTA. que os parece, chavales? Este mismo. Ah, bueno, tenemos los, los especiales El del Assassin's Creed El del Cherry ¿Qué os parece el del Cherry? Tómolo. Tenemos dos Este del Va y el otro El del Vallec. Del Assassin's Creed Pues nada, me quedo con el otro Este mismo Agacha la cabeza, ¿me oyes? Recibido Resquito no está disponible en este momento, a ver si viene la otra, por ahí viene. Aquí viene. Venga, amiga. Ah, no, este es otro, tío. Este no es el que yo quiero. Hay que hacerlo y Ahora tengo los tres. Esta y esta está es la que yo quiero. ¿A qué estamos esperando? Las barricadas son una faena. Pero Tiene un buen fusil. Tener aviones de la secta sobrevolándonos es otro cantar. Lo ven todo desde arriba. ¿Cómo evitas algo así? Vale, vamos a ver, de... a ver si me puedo subir al ¿Te techo he o algo. Es que no sé, tío, cómo, lo... cómo hacerlo. Venga. Vale, voy a moverme. Que no nos vean, tío. Ahí hay uno, dos... Uf. Está, está en conflicto. ¿Por qué, tío? No. no quiero que ataque. A ver. Ahí, eso, lo que quiero que los marque. Veo algunos tipo prioritario. Está pegando ahí. Doy. y luego había otro. El, el del lanzamisiles. Guardamos. No, pulsamos la orden. A ver. Primero este. Y luego ese. Está hinchando a nuestro. A nuestro colega, eh. No. Este juego os convertirá. Ahí. Vale. Venga. El ataca. pecado que va más allá de la salvación no trae más que dolor. Taca, o no ataca? Por aquí me va a ver. de maldito. No este juego. Ni tío. Es que no le doy, tío. Hombre, perro. Ya se han cargado uno, tío. Vaya mierda. Así que estamos. Pero fastidiado. Ya no, tío. Buenas noches. Sigo de una pieza creo. ¿Pero qué? ¿Quién coño está volando? Cambio de posición Viene Se ha caído, ¿no? ¡Yo tío! Me disparo a mí mismo bueno, desafío completado Por baja de proximidad De esta <risa> Punto de talento Bien, bien Vamos por el otro, ¿no? Ahí está, tío Se me ha escapado Ese cazallí tío Punto blanco ese Ni idea Segura la zona O oh, este bien, ¿eh? ¿Quién es? A dormir Vale ¿Lo has vuelto a hacer, agente? Estos actos causan furor en la resistencia Esa gente ahora es más fuerte gracias a ti Como la historia de David y Goliat Les infundes valor ¿Tú crees? Sigue así Venga, te lo podemos contratar Pero bueno ¡Bien! Ojo, menos más, tío Bien, bien Nueva arma desbloqueada. El rebaño disperso. Me ha costado, ¿eh? Esta misión, ¿eh? Y no, no me ha salido muy bien, pero bueno. Ya, pues estupendo. Hola, dos. Dos conversaciones. Ok. Yeah, pues genial Otra más Estoy disparando por ahí ya, otra vez ya te has divertido. Bueno, bueno, ahí ando Sí, o okay, qué, tío Me han marcado, ojo. yo tenemos que ir. y vienen. Objetivo avistado. Es tiempo de Que vienen. que viene, Que nos revienta Que me revienta Agáchate Agáchate Pero bueno Nos están reventando Ah es que... <Susurra> No Hemos salido vivos, tío, de aquí Madre mía Bala de gozo eso que hay, tío Hermana, hemos terminado la, la misión. y complicadita, eh. El huevecillos se las trae. Sí, que queréis sí, es la Yo no sé sí, qué os diga. no han cogido. Yo creo que no han cogido. Madre mía, esto está muy pillado, lo de la sexta. ¿Qué nos van a hacer? Ojo con esto Pasa, tío hay alguien ahí, eh oye, oye, oy. Esto no pinta bien, chavales Es una chica Parece la Lara Croft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 Tuvo una infancia triste. Lo hice. Algo se liberó dentro de mí. Ya no tenía miedo. Estaba limpio. Alcé la cabeza y empecé a reír. ¿Una máquina de tatuar?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 no es el que te dan, sino el que das tú. Y para dar, hay que tener valor. El valor para asumir tu pecado. Grabarlo en tu piel y portar su carga. Y cuando lo has superado, cuando realmente empiezas a expiarlo, lo extirpas como un cáncer para mostrárselo a todo el Eso sí es valor. Voy a daros valor. Para que podáis decir sí y afrontéis vuestras debilidades, vuestro pecado, nadaréis en un mar de dolor del que saldréis libres. Solo entonces podréis empezar a expiar. ¿Quién va primero? Tiene mala pinta esto, ¿eh? ¿Quién? He ¿Mm? aquí la lección número... Sí, sí. No te arrepentirás. Lo prometo. Antes de empezar... Creo que lo justo es enviar a la gente Hudson de vuelta a su habitación. Se supone que las confesiones son privadas. No estoy aquí para quitarte la vida. Estoy aquí para darte. Voy a abrirte y llenarte de tus peores miedos. Y cuando te ahogues Tus pecados saldrán al exterior Solo entonces Podrás comprender lo que es el poder Del sí Bueno, bueno Ahora vuelvo Mamma mía ¿Ahora yo qué, tío? ¿Me libero de aquí? ¿Cómo? la silla esta, vamos A por el bate o algo, ¿no? Aquello que brilla allí Yo con las ¿no? Venga Ahí Corre para allá Corre, chiquillo A ver eso que brilla Yo qué sé, tío pero ahora no va para allá Va para donde quiere Yo qué sé Parece que no avanza ahora A que me caigo por ahí, por la escalera Ahí vamos que me caigo Bueno, bueno, bueno Así nos liberamos, ¿vale? Jopeta. Voy a coger el arma ese de ahí arriba. La confesión. Misión de la historia. Encuentra a la gente Hudson. Bueno, pues tenemos tareillas, ¿eh, chavales? Tuvo de enchufe, este no tenía linterna ni nada, ¿no? Tiene aquí unos cuerpos y todo. Oh. Si habrá algo más por aquí Estaba grabándolo todo también un juego en este Botiquín Vale Bueno ¿Por dónde se ha ido? Por aquí Parece que no hay más nada Vale Pero bueno, yo creo que es un buen momento Para irlo dejando por aquí Ya encontraremos a, a la gente Hudson En el siguiente capítulo Aquí en este pedazo de lámpara Fenomenal Nos despedimos Así que un saludito para todos Peñita nos vemos en la próxima. Chao, chao. Estad buenos y buen fin de semana.